En esta oportunidad vamos a ver cómo delimitar automáticamente una cuenca usando QGIS. Normalmente abrimos la aplicación QGIS Stop, pero en este caso requerimos de alguna librería de GRASS, por eso vamos a abrir QGIS Stop with GRASS. en este caso la versión 3.10. Es recomendable que abran con GRASS. Para delimitar la cuenca es necesario contar con un modelo de elevación del área de estudio, en este caso cuenca.tif. Aquí tenemos un DEM o modelo de elevación digital del cual vamos a delimitar nuestra cuenca. Ahora en la caja de herramientas de procesos vamos a dirigirnos a donde dice Grass, en raster y vamos a usar la herramienta RFIL. Hacemos doble clic en rfill.dir y en parámetros en altitud seleccionamos en este caso la cuenca, el único archivo raster que tengo y le damos a ejecutar. Previamente podemos deseleccionar estas casillas porque no queremos direcciones de flujo ni áreas problemáticas. Pero en ese caso no las voy a usar pero le voy a dejar ahí. Hago clic en ejecutar. completó la tarea, ahora hago clic en cerrar. Voy a capas. Tengo áreas problemáticas, desactivo, no voy a usar. La dirección de flujo. Y tengo el DEMSIN de presiones. Es decir, el DEM está corregido sin depresiones y sin picos o valores atípicos. La siguiente herramienta que vamos a buscar es R.WaterSheet. Hacemos clic en R.WaterSheet. En altitud vamos a seleccionar el DEM sin depresiones. Los siguientes campos los dejamos por defecto. Muy importante, donde dice Minimum Size of Exterior WaterSheet Basin. Colocar el tamaño de celda. Para determinar el tamaño de celda podemos hacer clic derecho sobre el raster. Propiedades. En información. Donde dice tamaño de pixel. Vemos que está de 3 x 3. Entonces colocamos el valor de 3. Ahora bajamos. Y activamos esta casilla donde dice Enable Single Flow Direction de 8. Bajamos. Y donde dice número de celdas que drenan a través de la celda, podemos dejarlo como un archivo temporal o guardarlo. En este caso, guardar archivo. Y este será el láser de acumulación. Accumulation, guardamos. El siguiente será la dirección de drenaje. Guardar archivo. Direction, guardar. Las siguientes casillas, en este caso no las necesitamos, las podemos desactivar. Y procedemos a ejecutar la herramienta. Tarea completada: cerrar. Acá podemos ver el raster de dirección, lo desactivamos, y el raster de acumulación. Ahora, para delimitar la cuenca, es necesario conocer el punto de salida de la cuenca o el punto de desfogue. Suponiendo que deseo delimitar esa microcuenca con estas vertientes que pueden ver, tendría que colocar el punto de desfogue justo al inicio de la red de drenaje. Pero si deseo delimitar una microcuenca más grande, voy y me ubico en el punto de desfogue. Justo aquí, donde está la mano, es el punto de desfogue de esta microcuenca. Ahora vamos a usar la herramienta RWater Water Outlet Doble clic. En nombre de mapa raster de entrada, vamos a colocar el raster de dirección. En este caso, direction. Y en coordinate of outlet point, vamos a hacer clic. Nos muestra un marcador para capturar el punto. Y vamos a decirle que delimite a partir de esta celda, justo de este punto. Hacemos clic aquí y nos toma las coordenadas de este punto. Ahora nos vamos a la parte inferior. En cuenca. Vamos a grabar. Guardar archivo. Water Sheet. Guardar. Ejecutar. Cerrar. Hago clic derecho. Zoom a la capa. Y ya tengo mi cuenca delimitada. Como les mencioné anteriormente, si deseo empezar la delimitación de esta microcuenca, tendría que colocar el punto justo en el inicio o la salida de la cuenca, o el punto de desfogue. ahora tengo mi cuenca como raster, para transformarla a vector vamos a usar la herramienta R2 Vecta. hacemos clic, input raster Layer, vamos a colocar el watershed. tipo de objeto espacial le ponemos el que es área, más abajo en parámetros avanzados donde dice v.out.org tipo de salida, le colocamos área y vectorizado vamos a guardar guardar archivo asignamos un nombre cuenca puede ser en shp geopackage o diferentes formatos vectoriales le voy a dejar en shp guardar ejecutar cerrar y tengo en formato vectorial la cuenca ahora si hacemos zoom Podemos ver que está muy geométrico, que están tipo gradas, porque nos toma justo la forma del raster. Para evitar esto, vamos a hacer lo siguiente. Nuevamente abrimos la herramienta R2Vect. Seleccionamos el Watersheet y activamos la casilla Suavizar Esquinas de Objetos de Área. Y continuamos con el proceso anterior. Guardar, Ejecutar, Cerrar y ya no tenemos la cuenca con esquinas tan geométricas o tipo grada. Para dibujar la red hídrica, vamos a hacer lo siguiente. Si bien lo podemos hacer con Raster Calculator, en Raster, calculadora Raster, colocamos el raster de acumulación, queremos los que sean mayor a 1000. Campo de salida, le coloco acumulación 1000. Guardar punto TIF, no olviden, aceptar y el resultado vemos una red hídrica densa pero si queremos disminuir la densidad podemos usar por ejemplo 2500, raster, calculadora raster, raster de acumulación mayor que 2500, 2500 guardar, aceptar, y tenemos una red hídrica menos densa. Podemos jugar con estos valores hasta obtener la densidad requerida. Y luego, este puede ser con r.2vec transformarlo a vector. Pero también lo podemos hacer con la herramienta r.stream.extract. Hacemos doble clic en los parámetros. En Input Map Elevation Map selecciono el DEM sin depresiones, el DEM corregido. En el mapa de entrada, el mapa de acumulación, en este caso, Accumulation. Donde dice Minimum Flow Accumulation for Streams, voy a seleccionar un valor de 2.500. Podemos jugar con ese valor dependiendo de la densidad de la red hídrica deseada o requerida. Bajamos en parámetros avanzados, en v.out.ogr tipo de salida, seleccionamos línea porque la red hídrica. IDS corresponde a la red hídrica en formato raster. La dejamos, en este caso podemos dejarla en archivo temporal o guardarla directamente en nuestro equipo. También ID único de corriente, tipo vectorial. Estos dos archivos son los mismos, raster y vectorial. El último archivo direcciones de flujo no lo requerimos, lo podemos desactivar y hacemos clic en ejecutar. Tarea completada, cerrar. Si desactivo los raster de acumulación de 2500 y de 1000, tenemos nuestra red hídrica en tipo vectorial y tipo raster. Si queremos grabar la red hídrica en nuestra computadora, simplemente clic derecho, exportar, guardar objetos como, y seleccionamos un formato, puede ser SHP, Geo johnson un directorio, un nombre y listo. De esta manera hemos delimitado automáticamente una cuenca hidrográfica y generado su red hídrica, ambas en formato vectorial. Espero que haya sido de su agrado y muchísimas gracias por participar.